¿Vale? Sí, estamos. ¿Estamos? Ok. Bueno, el, la, la clase fue un poquito complicada de comenzar, pero eh, lo más importante de todo es eh, este tópico que nosotros estamos eh, tomando y ustedes que son un curso avanzado ya en la, en la carrera, eh, hay muchas cosas que, que están cambiando. Entonces, porque partimos con un, eh, un tema que fue el 18-10, en el cual Chile como que eh, despertó de, de grandes abusos que habían y... Eh, lo otro es eh, que fuera de esos abusos, eh, por las malas prácticas ¿okay? que, que se han implementado mucho en nuestro país, que es un tema que suponte ustedes eh, tienen que tomar mucha conciencia, porque estamos haciendo mal las cosas. Primero, eh, Chile se suponía que era un país emergente y que estábamos con un ingreso per cápita de como 24 mil dólares. ¿okay? Entonces, eh, ¿se escucha lo que estoy hablando? ¿No? Sí, profesor. Excelente. Entonces, pero todos sabíamos que era una mentira, porque aquí en Chile hay 10 familias que son las que controlan básicamente el país y el resto. Eh, se tiene que salvar como pueda, porque si tú no eres pariente, no sé, pues del Grupo Mate, o, o, o de Luxic, o, o de, la, de las 10 familias que son dueños de casi todo el país, el resto están eh, recibiendo salarios mínimos o están, digamos, viviendo al justo, esperando que no te vayan a subir las cuentas de luz, que para poder pagarla, eh, el, esperando, eludiendo, digamos, pagar el Santiago porque 700 pesos es mucho dinero para una persona que tiene eh, un salario de, de 250 mil pesos. Entonces es obvio que a ti te esfuerzan a hacer las cosas que que no corresponden, porque la gente no, no, no le alcanza el dinero para vivir. O sea, es, es algo eh, realmente eh, triste ver cómo nuestro país aceptó por tantos años estos abusos de las AFP, los abusos de, de, los, de las isapre los abusos de, de, de los bancos, los abusos de las corrupciones. Eh, entonces, uno tiene que ir construyendo en la, en la gestión del conocimiento un aprendizaje. Porque ¿ok? eso, la gestión del conocimiento, es tomar la experiencia del pasado y aplicarla para no cometer errores en el futuro. Pero lamentablemente, yo tengo una... Eh, no sé si alguien puede compartir una... Eh, una, una, algunos puntos que quiero mostrar en la, en la pantalla para que lo vean todo y, de, y después vamos en, en la próxima clase ya vamos a entrar en, en la materia misma pero esto como una introducción porque eh, hay dos cosas que vamos a tener que eh, comenzar a aprender, ok. Le, les hablo un poco lento porque, aunque tenga pinta de, de, de chileno, nací en Estados Unidos, fui a, a, al colegio allá, en la universidad, eh, trabajé en el Banco Mundial, o sea, casi toda mi vida estuve allá. Entonces, tengo que traducir al castellano lo que le estoy diciendo. Así que si digo alguna cuestión que, que, que pueda cometer un error, les pido disculpas de antemano porque eh, los gringos, ustedes saben que el inglés es muy técnico, entonces las cosas se dicen así nomás y, y, y el que le gusta le gusta y el que no, no, no, va. pero en castellano se puede malinterpretar. ¿okay? Entonces, nosotros estábamos en un proceso muy fuerte. En, en el que la sociedad chilena estaba cambiando para mejor, porque en, en economía, como ustedes bien saben, todos los países pasan por los mismos procesos, van escalando, como, es, es como una escalera en el cual tú vas pasando de un país subdesarrollado a un país emergente en vía de desarrollo y a un país desarrollado. Entonces, nosotros estábamos justo en ese proceso en el cual la gente despertó una crisis. Nadie le creía a la iglesia, nadie le creía, suponte, a los carabineros, nadie le creía a los políticos. O sea, en, nadie creía en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están controlados los medios de prensa, no dicen la verdad. Ustedes vieron que generalmente cuando eh, los carabineros les disparaban, digamos, a las personas en, en la cara, eso no salía en la televisión, ¿okay? que a la gente cuando los arrestaban tampoco salía en la televisión, entonces eso que a mí mismo me, me censuraron en una entrevista eh, en CNN, y, pero pero como a mí no me gusta que, me, que me, me pasen a llevar acá en Chile y como tengo mis contactos en Estados Unidos, le mandé una carta al, al el gerente general de CNN en Estados Unidos le dije que me, que me habían censurado. ¿Qué? Bueno, el tipo lo, al final lo, lo despidieron acá. Porque hay, en Estados Unidos será un, un país que está manejado por un, por un señor que es medio tontito, pero Donald Trump, pero el país más poderoso del mundo. ¿Qué? Van a salir de esta crisis y se van a recuperar mucho más rápido de lo que nos no va a costar a nosotros. ...en recuperar... ...pero... ...más encima... ¿no es cierto, ...veníamos con una crisis... ...de la sequía... La, ...el tema del agua... ...que la han privatizado... ...veníamos con el tema... Del, del, ...de los... Eh, ...salarios muy malos... ...que le pagaban a la gente... ...y después viene... ...esta pandemia que se esparce... ...en todo el mundo... ...que nos tiene... ...en esta situación que era algo que nosotros debíamos haber previsto hacía mucho tiempo. En los países desarrollados casi toda la gente lo hace por a, a través de internet, hace las clases, se gradúan, sacan sus títulos, eh, es algo normal. Que ahí tú te vas al MIT, que es la mejor escuela de, de, en el mundo, que está en Massachusetts, o te vas a Stanford, que tienen otro, otras, otras clases en línea, que se llama Coursera y tú puedes tomar los cursos, y te dan tu certificado digital, claro que tienes que mostrar un, un ID, o sea, una, una cédula de identidad, para que ellos puedan eh, sacarte el, el, la, la, una foto facial, para que ellos sepan que realmente eres tú el que está tomando el curso. Pero... Nosotros nunca nos habíamos adelantado a, a lo que iba a ocurrir ahora. Entonces, de lo que pasó en un año, yo venía, suponte, hacía mucho tiempo preguntándome que por qué, suponte, en el año 2002, a lo mejor ustedes no habían nacido todavía, pero qué estábamos en el lugar, el lugar número 13 en el ranking de competitividad en el mundo y hoy día estamos en el 45 o sea, hemos caído de una forma pero muy, muy drástica, entonces uno tiene que decir, bueno tenemos que hacer tenemos que estar haciendo algo mal porque no es posible de que Singapur, por ejemplo tiene las mejores aerolíneas, tiene los mejores sistemas bancarios, la mejor educación, eh, todo en mucho menos tiempo que lo que nosotros nos tomó cuando regresamos a la democracia. Entonces, esos temas son los que, que conciernen en, en el tema de la gestión del conocimiento, porque eh, la gestión del conocimiento... Todo el mundo habla de la gestión del conocimiento. Vienen grandes expertos de, de no sé de países a hablar de la gestión del conocimiento. O tú puedes leer textos de la gestión del conocimiento y al final suponte tú le preguntas a una persona qué es lo que es la gestión del conocimiento y al final todos te dicen eh, bueno tiene que ver algo con con saber, no, la gestión del conocimiento es que uno tiene que tomar el aprendizaje de, por ejemplo, en, en, una, en, un, en un organismo de negocio, el conocimiento de las personas, porque eso tiene un valor, cuando tú estás trabajando y tú despides a una persona, ese trabajador se lleva todo lo que él aprendió en la empresa y se pierde. Entonces la gente dijeron, esto es un movimiento que nació en Alemania, que empiezan a decir, pero ¿por qué no empezamos a grabar y anotar todos los procedimientos de cada uno de los trabajadores? para poder tener un récord en caso de una emergencia, como lo que estamos pasando hoy día. O sea, el manual de cortapalo para poder eh, tener clases y no tener problemas al conectarse. ¿Ok? Entonces, eso es un conocimiento que es explícito y uno que es implícito. ¿Ok? ¿Alguien sabe eh, o ha escuchado esos términos? Hola. No se nuevo? le escuchó lo último, profe. ¿Algo? Alguien ¿Quieres? sabe ello. Sí, ¿alguien, alguien conoce la expresión del conocimiento implícito y el explícito. No, profe. Lo implícito es que es de dentro de la empresa. Ya, y uno profe. lo puede ver. Perfecto. El, sí. el explícito es el que uno anda buscando. Así que es. Investigar. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros nos concierne, porque por ejemplo, si tú, eh, por ejemplo, eh, Cemex, que es una empresa la más grande del mundo que hace cemento, ellos tenían muchos problemas en su productividad. Entonces, el gerente general dijo, ¿saben que Los clientes no nos van a decir cuáles son nuestros problemas. Los que nos van a decir nuestros problemas van a ser los trabajadores. Porque ellos saben exactamente dónde están los problemas y en qué estamos fallando. Y bueno, hicieron reuniones con los trabajadores. Y los trabajadores le han dicho, Mira, el problema que tenemos nosotros es este. Lo solucionamos. El problema que tenemos es este oro, lo solucionar. Y así se iban dando cuenta de que el capital humano era el que realmente más valía dentro de la empresa, porque si tú no cuidas el capital humano, la empresa no vale nada, pierde la productividad, empieza y al final terminan en quiebra. Quiebran porque no escuchan, el capital humano que es lo más importante es, es el, el asset el, es el, es, el como un, es como un commodity más importante dentro de la empresa entonces si tú no cuidas a tu trabajador como lo hacen en, en la mayoría de los, de los países, acá en Chile por ejemplo, nosotros sabemos que por ejemplo, si haces reducción de costo, ¿qué es lo primero que ustedes eliminan? Cuando hay una crisis. Acá en Chile el personal. la mano de obra. el personal, la mano de obra, ¿correcto? Sí. Bueno, eh, eso... Se trata de minimizar costo en la cadena de producción. Más que en el personal, porque uno tiene que pensar en las personas que, con las que uno trabaja y la familia que tiene detrás. Pues. O sea, eso se está buscando en este nuevo siglo. Eso y es lo que se es está buscando que la empresa hoy en día. Claro, pero por ejemplo, suponte antes del, del 18, tuviste que igual, suponte despedir a cualquier cantidad de personas que decían que eran por razones de, de la empresa. Algo así. ¿Cierto? Que te ponen, está desvinculado a la empresa por X motivo. ¿Sí? Hoy ya no, porque hay un compromiso, y como todo, todos estamos metidos en este tema de la pandemia, que es, es un tema global, y que va a haber una, una recesión global, y, y que va a ser peor que la gran depresión de, del año 29, eh, saben que no pueden eh, quitarle la liquidez a las personas porque tienen que mantener a la familia porque si no va a haber un, un caos gigantesco, y, y eso va a ser una... Eh, para, para el Estado, digamos, va a ser un, un caos gigantesco porque no van a saber cómo, cómo, cómo, cómo, cómo manejarlo. Entonces, uno tiene que eh, pensar... Suponte de dos maneras. O sea, o hace las cosas bien, o las hace mediocremente. ¿OK? Nosotros acá en Chile, generalmente hacemos las cosas a media. No las hacemos bien, porque si las hiciéramos bien, no habría esa desigualdad tan grande... Y esa injusticia social que hay entre los que tienen y los que no tienen. En Chile hay más personas que no tienen todas las cosas. Y un grupito muy pequeño, como del 10%, que ellos no están preocupados, ¿no es cierto?, de, de nosotros. No les interesa. Porque si tú tienes un problema, yo por ejemplo, ayer... Fíjate tú que estuve tres semanas tratando de conectarme con alguna empresa de, de internet, porque yo sabía que tenía la clase hoy día, me estaba conectando con el, con el compartir wifi de mi celular, pero no, no iba a poder tener una clase porque se, ag se agota, eso se cae cada rato, los celulares están todos funcionando mal, todo está funcionando a medias. ¿Por qué? Porque no invertimos suficiente dinero en hacer las cosas. bien. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es la lección que nosotros tenemos que aprender de, de todo lo que está ocurriendo hoy? Las cosas, suponte, es de que tú tienes que invertir dinero si quieres tener una empresa que funcione bien. Porque si tú no inviertes dinero, como es el valor agregado, que ustedes lo han escuchado ya, en, en reiteradas ocasiones me imagino, tienes que invertir dinero en investigación y desarrollo, tienes que invertir dinero en capacitación, y, y tienes que invertir dinero en hacer los procesos más eficientes para no tener que hacer una reducción de costo despidiendo a los trabajadores, sino que invirtiendo dinero en los procesos para hacerlos más eficientes y al hacerlos más eficientes no sacrifican la calidad. Cuando tú tienes 400 trabajadores y los reduces a 44, obviamente tu producto no va a salir... Con la misma calidad que si tuvieras 400. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Nadie tiene una pregunta. ¿Están todos no, claros? No, ya. Bueno, pero aprovechen de hacer preguntas porque lo que yo les estoy eh, contando no se los van a enseñar acá en Chile, ¿ok? Yo les estoy contando de lo que yo he vivido en los países desarrollados y cómo hemos mejorado las empresas porque a eso es lo que uno se dedica, ¿ok? A tratar de hacer funcionar bien las empresas, hacerlas rentables, de que todos ganen dinero para poder vivir bien, porque la vida es muy corta. ¿sí? La vida es muy efímera. Un día, ustedes eran unos niños, hoy están en su tercer año de universidad, o tercer semestre. No, en quinto año. ¿Quinto? Como el sexto. Quinto. Ya, quinto. bueno, me equivoqué. Imagínense, ya están terminando. ¿Ok? Entonces, cuando salgan se van a tener que enfrentar a la, a la realidad, y la realidad es de que se van a encontrar con un mundo de que todo lo que aprendieron en la universidad no les sirve absolutamente nada porque les van a decir aquí en Chile necesitamos que tenga dos años de experiencia para hacer la práctica. Esas son las estupideces que preguntan. Acá, ¿sí? Pero ustedes tienen que salir preparados para poder entender cómo se conversa en el mundo desarrollado, porque si llegan a entrar a trabajar en una multinacional y no saben de lo que están conversando ellos allá, les van a decir, ¿sabe qué más? Vuelvan a hacer su casa mejor porque acá hacemos las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, uno tiene que invertir y gastar dinero. ¿Okay? O sea, si tú quieres tener una, un, un estado que funcione bien y que esté siempre proactivo en vez de reactivo como lo que tenemos nosotros, eh, tienes que invertir dinero. ¿okay? Si tú quieres tener un auto que te parta todas las mañanas, tienes que comprarte un buen auto. Si tú quieres tener un auto que lo vas a tener que estar empujando, bueno, vas a tener que gastar poca plata. ¿okay? Entonces, ese es más o menos el concepto. Pero para... Pero para dónde vamos, dónde vamos en el futuro, que, que es lo más importante, es de que ustedes... Tiene que pensar de que cuando uno está hablando de la gestión del conocimiento, yo le estaba diciendo hace poco rato atrás, todo el mundo habla, invitan gente, se juntan todos los gerentes generales, pagan una cantidad de dinero por ir a esos seminarios, y después, al final, nadie eh, sabe lo que es la gestión del conocimiento. ¿Siguen ahí o no? Sí. Sí, profe. sí. profe. Ok. Bueno. Sí, profe. En... Excelente. En resumidas cuentas, la gestión del conocimiento se descubrió, suponte, que hay dos cosas que son importantes para la empresa. ¿Ok? La primera es que el capital humano, o sea, las personas, son lo más importante que hay en la empresa y eso es lo que tú tienes que cuidar porque si no hay si tú no cuidas a tu capital humano ¿ya? ocurre todo lo que ocurre suponte por los servicios por ejemplo ayer le estaba contando que trataba de, de tener internet te tienen 45 minutos en espera y cuando llegas suponte a la persona te cuelga ¿Por qué? ¿Por qué te cuelga? Porque le están pagando una miseria de, de dinero. Le da lo mismo si te atiende o no te atiende. ¿Ok? Y uno pierde mucho tiempo. Y acuérdense que el tiempo es oro. ¿Ya? Entonces, cuando uno entra en este... Ustedes, ustedes son los futuros líderes que van a tener que tomar muchas decisiones para que las cosas se hagan bien, porque después de que pase esta pandemia, el mundo no se va a acabar, el mundo va a seguir, y se va a recuperar, y va, va, va a empezar todo lo que es el comercio, el consumo, todo va a empezar a funcionar como se hacía antes, pero con la gran diferencia que vamos aprendiendo lecciones de lo que hicimos mal en el pasado. Entonces, yo creo que lo que hemos ido aprendiendo en este minuto, uno, es que, bueno, Chile y muchos países en el mundo, como Italia, España, que se creían países que eran súper desarrollados, Francia, Estados Unidos ahora es el país que tiene más fallecidos eh, en, el, en el mundo, están, digamos, eh, en jaque mate porque ellos dicen, bueno, si cerramos el país, ¿qué hacemos? O sea, si dejamos en cuarentena como está Argentina, en Argentina nadie sale a la calle, ¿ok? Entonces la gente critica, pero si cerramos el país y cerramos todos los negocios, ¿qué, lo, ¿qué es lo que la gente se va a morir de hambre? ¿Bien? ¿Ok? Pero eh, esas son las preguntas que uno tiene que ir eh, cuestionándose para tomar decisiones. Por ejemplo, si uno duda en el momento que tú tomas una decisión, ya estás tomando una mala decisión. Porque cuando uno eh, hace un análisis estratégico, generalmente, no sé si lo han visto ustedes eso, ¿no? generalmente tú vas calculando el riesgo de las decisiones que vas tomando. Entonces, tú no te puedes equivocar y no puedes dudar. Por ejemplo, suponte en, en una aerolínea, está en las manos de los pilotos la vida de más de 300 pasajeros. Si tú trabajas en la minería, los accidentes ahí son eh, tremendos. ¿Qué? Y así en todas las industrias, en la construcción, en todo, hay alguien que está en, en tus manos Y tú eres el responsable de que esa persona no sufra ningún accidente Entonces uno tiene que ser siempre proactivo para poder evitar que ese tipo de cosas ocurran Pero si no tomamos las medidas necesarias para que eso no ocurra, generalmente va a ocurrir. ¿Sí? En los países desarrollados, por ejemplo, despedir a un trabajador sin una justificación que sea realmente válida, como por ejemplo, ya aquí despiden a las personas y dicen por eh, razones de la empresa, no sé cómo, no, no me acuerdo el término. ¿Sí? Pero en un país desarrollado, si tú despides a un trabajador porque no te gustaba la persona, el gerente general, que es el representante legal de la empresa, va a la cárcel. ¿Okay? Y así ellos tienen que preocuparse de cuidar a su capital humano de una manera sumamente cuidadosa y estar preocupado de constantemente ir preguntándoles eh, cómo están, cómo se sienten, tener reuniones, que este, este software es, es muy usado porque está todo el mundo conectado, toda la empresa está conectada, entonces, suponte porque hay que compartir el conocimiento, entonces, cualquier persona que está en, en línea en, el, en, el, en los mensajes, ¿ok?, pone un mensaje, oye, ¿alguien sabe esto? Y como hay 600 personas que están conectadas, alguien te va a responder o te van a responder 10 personas así, pero de inmediato. Pero nosotros no estamos eh, muy acostumbrados a eso. Nosotros aquí en Chile, por ejemplo, antes se usaba mucho los correos electrónicos. Hoy ya no se usan tanto, se usa más el WhatsApp o Instagram, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué, lo, pero ¿qué es lo más seguro en este minuto de poder tener algo por escrito y suponte que tú sepas de que la otra persona lo recibió? Solo volvemos al, a, la, a la fase 1, que eran los correos electrónicos, que antes uno sentía súper orgulloso porque decía, oh, yo tengo correo electrónico. ¿Qué? Imagínate, cuando ustedes probablemente ni siquiera hayan nacido, pero yo, ni yo en el año 81, cuando llegué a Estados Unidos, lo primero que me hice el profesor en la universidad, ya, yeah, eh, anoten todos sus correos electrónicos, yo lo primero que le dije no tengo. Ah, este debe ser un sudamericano que no tiene correo electrónico. Aquí en este país todo el mundo tiene que tener un correo electrónico, porque si no tiene el correo electrónico no va a saber nunca de mí. Porque él mandaba todas sus tareas y todas sus cosas por el correo electrónico. Entonces tuve que aprender de inmediato a hacer un correo electrónico, a revisarlo a estarlo constantemente y a meterme en el mundo de la informática. Y nosotros aquí, recién en el año 97 empezamos a tener, había 400.000 400. personas en todo Chile que tenían acceso a correo electrónico e internet. Y en Estados Unidos, todo el mundo tenía internet. Entonces, está un, un poco desfasado. ¿okay? Pero yo creo que lo que ocurrió con la pandemia de hoy nos ayudó mucho a poder asentarnos un poquito yo todavía no sé eh, lo que va a pasar con el tema de la pandemia porque creo que no, no la estamos tomando muy en serio y lamentablemente eh, yo pienso de que eh, en un tiempo más va, va, va a estar, eh, digamos, eh, complicada la cosa. ¿ya? Entonces tienen que cuidarse, tienen que tratar de quedarse en la casa y, y no salir, que es lo que están diciendo en todas partes. Eh, ¿Están ahí todavía o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. No, ok, mire, yo no les he eh. entregado... Dime. Hola. Yo no, yo no les he entregado el, el, el sílabus okay, y el programa porque yo pensé que cuando me los mandaron eh, eran sobre este curso así que yo lo estoy haciendo en este minuto cuando lo tenga listo se los voy a mandar y eh, si alguien tiene un Excel con los correos de todos ustedes Sería genial para yo poder mandarles, por si acaso tengo problema, yo creo que voy a tener que desinstalar este, este programa porque me da la impresión de que eh, es el personal mío y por eso que estamos teniendo problemas. Aunque yo entré con la clave de la universidad. Esteban, tú eres el más eh, entendido en estos, en estos software. No, yo no entiendo por qué no pudo entrar, profe. Pero yo copié el link del equipo y lo, lo estoy mandando a los grupos para ver si pueden entrar al equipo. Y quería ver si lo podían hacer, por favor. Ahí se lo mandaron a los 2015. Ya. Yeah. Porque... ¿Y, cómo sé yo la versión, ¿Y cómo sé yo aquí en este, en este equipo cuál es la versión personal y la versión de la universidad? Porque, a ver, lo voy a mostrar. A ver. Pantalla 2. ¿Me ve? ¿Sí? ¿Me ve la pantalla? Sí. ¿Aquí arriba? ¿Ya? Aquí aparece. Quizás porque lo estoy usando. Pero aquí debería aparecerle si es de la Universidad Central o no. Ya, perfecto. Yo lo veo. Pero le dice invitado o U central. A ver... Salió el profe ¿Se salió? Sí, pero estaba ocupando el correo que mandaron de la voz central A su root arroba punto cero. Que no debería tener problemas uh -huh. Y haber agregado o que, supuestamente... Es que lo que pasa es que hay algunos profes que lo agregan según el root, porque deberían tener también un root, que sea un correo con el root. Quizás eso está haciendo. Pero yo les mandé un link, no yo, sé si ustedes el... se pueden meter. Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, yo tengo dos sesiones eh, iniciadas. La, la que inicié yo y la que iniciaste es tú. ¿Las reuniones? Sí, en las reuniones. Mm. Es que el pero... problema fue entrar a la reunión, pero fue porque el equipo había poca gente. Por eso sería. Quizá agregó otros correos. Por ejemplo, si yo quiero compartir ahora en este minuto un, eh, un archivo, no puedo, tienes que compartirlo tú. ¿Cómo eso? O sea, si yo quiero mostrarle una planilla de, en PowerPoint. Que ya sí, está. Usted lo puede hacer. En ¿Qué donde acá? dice, sí, dice, de su micrófono, al lado aparece compartir. Y ahí le va a aparecer su escritorio. Sí, dice. Eh... Dice, solamente los organizadores del meeting pueden eh, compartir, eh, tú tendrías que compartirlo, yo te tendría que mandar, suponte por correo electrónico, la presentación, y tú la tendrías que compartir. Uh, es que yo la puse de asistente. Sí, Esteban, Esteban, pero hace moderador al profe porque está puesto como asistente nomás. No Las personas lo invitaban. Moderador dice quitar conv convertir en moderador. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí lo vale. deja. También sí, lo sí. deja grabar entonces. Ahora me dejaría. Claro, ahora me deja grabar. Pero estás grabando tuya Sí, sí. Ok, entonces déjame buscar la presentación. Ahí la estoy abriendo. Ok. Bien. ¿La ven o no? Sí, profesor. Vale. Entonces, bueno. Sí, profesor. Sí, está. Se Ok. Eh, ese es mi nombre. Ok. La universidad donde yo estudié. Y lo que nosotros vamos a tratar de ver, ok. Abajo les pegué, les pegué un link okay, que me interesa mucho de que cuando tengan un tiempo lo lean. Pero en ese link, esa es la fuente de lo que nosotros vamos a estar hablando, que es de la introducción, el conocimiento explícito y tácito, o, o eh, explícito e y explícito, el capital intelectual, la gestión del conocimiento, el proceso de implantación de la gestión del conocimiento, ¿ya? que son los puntos más relevantes. Yo tomé esos. Ustedes pueden leer el texto completo, pero yo les voy a mostrar ¿okay? cómo nosotros tenemos que llegar a esos puntos. ¿ya? Porque no, no es el, el conocimiento eh, es infinito. ¿okay? Si tú te metes a internet, es, es infinito, ¿okay? es como el universo. No, no sabemos hasta dónde llega. ¿okay? Es como eh, muchas, eh, es como el, eh, tu cerebro que, que toma no sé cuántas 16 diecis, millones de, de decisiones al día, por ejemplo. ¿okay? Entonces, este, esto que está aquí eh, va a ser en donde nosotros vamos a centrar la, la, lo que yo les voy a ir entregando, ¿okay? Es... Eh, yo les voy a dejar a ustedes la, las presentaciones para que la tengan como respaldo, porque es bastante información, ¿okay? Entonces, no, no, no quiero que terminen con, eh, con dolor de cabeza, eh, tomando apuntes, ni haciendo cosas cuando la información ya está, eh, la tengo hecha. ¿Ok? Entonces, eh, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Profe, ¿usted está mostrando el Power? ¿O ¿Mm? es, ¿Tiene el Power abierto? Sí. Es que no se sé. ve... ¿No se ve? ¿Pero no. alguien me dijo que lo veía? No se ve que tiene gestión del conocimiento, PPT, dos PPT y tres Word. Ah, sí, pero yo... Esas son las carpetas, pero yo estoy compartiendo en este minuto la pantalla con ustedes. Cuando pone compartir le da diferentes opciones, puede poner que se aparezca su pantalla... O que aparezca el PowerPoint. Mejor que aparezca la pantalla, así se ve cuando todo lo que está haciendo en el computador. A ver, espera un poquitito. Ya. Le da diferentes opciones cuando pone compartir. Ahí, ahí está, la ven, ¿no? Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. sí ahí. ahí sí. Vale. Bueno, entonces, como les le dije al principio, suponte, ese es mi nombre, la, la universidad que estudié es la Universidad de Maryland, y lo que nosotros vamos a ver es la introducción, el conocimiento explícito y tácito, o explícito e implícito, el capital intelectual, la gestión del conocimiento, el proceso de la gestión del conocimiento. Bueno, pero como les dije anteriormente, mucha gente, mucha gente lo que hizo, eh, invitan a, a personas a hablar del gestión, de la gestión del conocimiento y al final salen del, de, la, de los seminarios y nadie sabe nada de qué es lo que es la gestión del conocimiento. En resumen, la gestión del conocimiento es, se descubrió lo más importante en la empresa es el capital humano, o sea, tú tienes que cuidar de tu capital humano, y lo segundo es la responsabilidad social empresarial es decir que tú tienes que cuidar, no no, no lo confundan la responsabilidad social empresarial como la teletón, ¿de que tú donas una cantidad de dinero a la teletón y después eso, esa plata te la devuelven eh, a través de los impuestos sino que tiene que ver la gestión del conocimiento en que tú, en el entorno de tu empresa, lo tienes que hacer eh, agradable para las personas que están trabajando, para decir, tú tienes que cuidar eh, el medio ambiente, tienes que cuidar el río, que esté limpio, que no, te, que no, esté, que no esté contaminado, tienes que plantar ar, árboles, tienes que poner eh, entretenimiento para los chicos, una sala para cuna, para los niños... Eh, poner eh, una pequeña escuela de capacitación para que los hijos de la gente que vive cerca de la empresa, que no es lo que ocurre aquí en Chile porque la gente viaja dos horas, digamos, para poder llegar de un punto a otro y, y llega eh, extenuado porque lo único que quiere llegar a las 11 de la noche a tu casa y acostarte a dormir porque no quieres saber absolutamente más, nada, más porque te tienes que levantar a las cuatro porque tienes que ir dos horas, viajar de nuevo y llegar, digamos, a, a tu punto de trabajo. ¿Okay? La responsabilidad social empresarial es de que tú generalmente, aquí en Chile hay varias empresas que lo han ido logrando y lo que ellos hacen es de que sus trabajadores les construyen casas cerca de la empresa para que ellos puedan... Hasta caminar a la empresa. ¿Ok? Y, se pueden, y pueden disfrutar la vida. Si eso es lo que, lo que tenemos que entender. Que nosotros estamos en un planeta en el cual solamente nos, nos, nos, nos dedicamos a, a crear productos de consumo a tal velocidad para que eh, todo el mundo pudiese tener bienes y, y gastar dinero y unos hacerse más ricos y otros más pobres. Pero, lo, pero hay que buscar un equilibrio entre el capital humano, entre el conocimiento y la maquinaria. ¿Ok? Eso es lo más pero, importante. ¿Sí? ¿Me escuchas? Eh, no, no, no, ¿cómo, no? ¿Cómo una empresa puede eh, acreditar que tiene responsabilidad social? Es que en Chile no lo hay. No, hay, no existe ese concepto pero ¿Okay? profe, cuando uno hace donaciones, por ejemplo a la, a la fundación a la que se le dona ellos firman algo ¿eso no es como responsabilidad social? sí, pero, en... pero eh, es responsabilidad social pero suponte por ejemplo, cuando tú vas a la caja de un supermercado te dicen, eh, ¿usted donaría eh, algo para la fundación La Rosa? ¿Okay? ¿Ese dinero te lo devuelven a ti porque tú eres el que lo donaste? ¿O se lo devuelven a la empresa que te está pidiendo, digamos, eh, ese dinero para la Fundación del arroz. Ya sí, entiendo lo que trata de decir. ¿Entiendes? O sea, tú cuando has, hablas de responsabilidad social empresarial es para el bien de las personas que están dentro de tu empresa o sea, en tu empresa tú tienes que darle la vida hacerse, hacer la vida más agradable a las personas para que se puedan ya como los seguros médicos exacto, exactamente ¿Okay? actividades recreativas actividades recreativas digamos, hacer un montón de, de acciones en las cuales tu trabajador se sienta bien y cómodo trabajando. O sea, uno tiene que ser feliz, porque si tú, si tú eres infeliz dentro de tu empresa, no vas a ser un trabajador productivo. Profe. ¿Sí? Y ¿podría ser también como disminuir las externalidades negativas? Por supuesto, de todas maneras. Imagínate que el 70% de los robos dentro de la empresa es porque los trabajadores se sienten resentidos en contra de los dueños porque les pagan mal, y se roban como un, un, un computador, se roban los lápices, las corcheteras, el 70%, imagínate, los robos dentro de la empresa ocurren por eso. Entonces tú tienes que ver qué te sale más caro, costo-beneficio, o sea, le pago mejor a los trabajadores o tengo el robo que se crea dentro de la empresa porque la gente no lo cuida, mira yo lo he visto gente que, le, que, que trabajan en, en, en, en entregas les pasan una camioneta y ven un hoyo por ejemplo y pasan por el medio del hoyo diciendo porque este tipo me paga mal yo le voy a hacer crisis a su camioneta ¿Ya? Y, y lo más probable es que le rompe los amortiguadores. ¿Sí? Entonces al final, tú, esos son los costos ocultos que hay dentro de la empresa. Porque esas cosas no se cuantifican. Pero si tú cuantificaras todo y buscaras la rentabilidad de cada uno de los procesos que tú haces, entonces sí te darías cuenta la cantidad de pérdidas que tú tienes dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la, la utilización de la gestión del conocimiento, que es lo que te está enseñando del proceso, de la curva del aprendizaje, que tú tienes que hacer las cosas de una mejor manera. Por ejemplo, en, en los países, eh, en, en Suecia, por ejemplo, ellos... ¿Cómo hacen de que una empresa sea más productiva? El Estado le dice: mire al, al dueño de la empresa, si su empresa es más productiva, te va a ganar más dinero. Nosotros le vamos a cobrar más impuestos. Pero tiene dos opciones. Una, si usted es más productivo el próximo año, tiene dos opciones. Nosotros le damos a usted la opción de reinvertir ese dinero de los impuestos en su propia empresa para hacerla mejor, darle bono a los trabajadores o nos paga los impuestos a nosotros. Entonces es un incentivo al dueño de la empresa porque si él hace más productiva la empresa, por supuesto que van a ganar más dinero los trabajadores y los dueños de la empresa. ¿Ok? Entonces tú tienes que ver la fórmula en la que todos ganen. Acá nosotros, en, en nuestro país, ganan unos pocos y el resto, sálvese quien pueda. ¿Ok? Entonces eso no debe ocurrir. Tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, cuando estamos hablando de la responsabilidad social empresarial, no se trata de hacer una donación. Que suponte al final de año dicen, ya yo voy a donar tanta plata suponte para cualquier cosa, pero eso, eso te, lo devuelve el, el, te lo devuelve digamos la impuestos internos. Entonces no hay ninguna no hay absolutamente ni, ni, ninguna responsabilidad, socia, responsabilidad social ¿Les queda claro eso, no? Sí, profe, entonces eh, ¿también estarían incluidos los impactos como a la comunidad que tiene la empresa? También. Es la responsabilidad. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque suponte si tú, si tú cuidas a, a la comunidad que está al, alrededor de tu empresa, suponte la gente dice, miren la empresa que está ahí, la, lo. Ponte una, una empresa eh, que esté cerca, no sé, pues de, de un lugar muy pobre, la gente, eh, ¿qué entretención tiene cuando tú estás, suponte, el día del combatiente, por ejemplo? ¿ya? Es romper todo, hacer pedazos la empresa y, y le da lo mismo, ¿correcto? Pero si tú te preocuparas de la comunidad, la gente no haría esas cosas porque dirían, muchas gracias a esta empresa, pues ellos nos cuidan. No, no, nosotros vamos a trabajar en esa empresa en el futuro, si crece. Por ejemplo, suponte, ¿qué es lo que uno trata de buscar en esta vía? Uno tiene que, primero que nada, tiene que tener una causa para luchar en esta vida. Por ejemplo, suponte mi causa, si ustedes me googlean, siempre ha sido la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres. ¿Ok? Y lo otro que tú tienes que es tratar de dejar un legado. O sea, que la gente. Yo no quiero pasar por el, por, por el, por el planeta, ¿no es cierto? Y, y que nadie se acuerde de mí y ni siquiera me vayan a dejar flores al cementerio. Bueno, quiero que me, que me quemen en todo caso, que me inceneren. Pero igual quiero que. Suponte si yo sé que en el sur de Chile hay chicos y chicas que caminan 10 kilómetros para llegar a una escuelita en el cual son 10 kilómetros de lluvia, y si mi empresa le regala una micro, la gente se va a acordar toda la vida de quién fue la empresa y quién fue la persona que tomó esa iniciativa. Porque le estás haciendo un bien a la sociedad, esos niños no se van a mojar. Y no van a tener que caminar 10 kilómetros para poder llegar y adquirir conocimiento. Eso, eso es hacer el bien, hacer un bien social, ayudar a las personas. Que es, es, es el modo en el cual está el mundo, funcionando. Ahora va a ser con mayor fuerza por lo que está ocurriendo. Porque ustedes acuérdense que supongo este tema social bien parte de, de Egipto que con la revolución de la primavera y, y así fue en Francia y, y en distintos lugares del mundo que la gente no estaba conforme con cómo estaba funcionando el sistema. Entonces tenemos que empezar a buscar un equilibrio en el cual todos ganemos. El win-win, no sé si han escuchado esa palabra. Ganar, ganar. Todos ganamos y todos somos felices. Sí, profe. Todos lo escuchamos. Todos lo han escuchado. Perfecto. Entonces estamos en la misma sintonía. Pero en el momento de aplicarlo, la gente da un pie para atrás y dice: No, no, no, no, no. Esto no es. No. Queremos ganar todos nosotros. ¿Sí? Entonces. Ustedes, como van a ser los líderes del futuro y van a tomar las decisiones, piensen, van a tener que pensar supón, entre el bien y el mal. O sea, abusar de la persona como se ha estado haciendo en los últimos años o hacer las cosas bien porque ustedes quieren dejar un legado y buscar la fórmula en que la gente se acuerde de ustedes en buena, de una buena manera. ¿Ok? Y es lo que uno trata: hacer el bien no es malo. ¿Ok? Porque todos tenemos que ganar. Todos tenemos que en, eh, entender de que al final nadie nos va a ayudar a salir adelante. Somos nosotros solos los que tenemos que ayudarnos. Por ejemplo, yo siempre eh, cuento esta historia en, en, en la universidad, en Estados Unidos, si a ti te pillan copiando, te echan de la universidad y tú no puedes ni siquiera sacar licencia de conducir. O sea, mejor que te vayas del país porque te cierran las puertas en todo. En la que el capital intelectual es tan importante decir la verdad y no mentir que supongo que si tú, a ti te pillan copiando en la universidad, te echan. Y olvídate, o sea, no, no te abren la puerta en nada. Y acá en Chile, por ejemplo, la gente, el copy-paste, ustedes han visto tanto ya que se ha escuchado que hasta los, hasta los parlamentarios hacen leyes copiando leyes de otros países. ¿okay? Porque es como un hábito. Pero te estás haciendo daño tú mismo porque no estás desarrollando tu creatividad. O sea, hay mucha gente que te hace aprender textos de memoria y después de eso, suponte, eh, se te olvida. Ustedes se van a dar cuenta que cuando yo les entregue su último trabajo, yo los voy a, les voy a, a dar chip libre para que ustedes me cuenten qué es lo que piensan ustedes que es el, el, la gestión del capital. ¿Ok? o la gestión del conocimiento ¿les parece? sí, profe ya, entonces eh, ¿dejamos hasta aquí la clase? ya yeah. eh, profe, ¿hay una diferencia entre capital intelectual eh, y capital del conocimiento o son sinónimos? son sinónimos Yeah. Es diferente al tecnológico el, del conocimiento, ¿cierto? Es que, mira, eh, el, la gestión del conocimiento okay, es, eh, es, es, es educación, podría decir, ¿ok? ¿Y tu pregunta fue si hay una diferencia entre la gestión del conocimiento y gestión del capital? No, gestión de, eh, capital, de capital intelectual y gestión del conocimiento. ¿O el, la capital intelectual se transforma en gestión del conocimiento? Eso es básicamente la, la idea. ¿Alguna pregunta más antes que nos vayamos? No, profe. No. No, profe. Ya, entonces, miren, ustedes tienen acceso a los documentos que están en, el, en la carpeta, ¿correcto? No, profe, tiene que subirlo al aula virtual porque los dos tienen acceso al Teams. Ya. Ok, entonces lo voy a subir al, al aula virtual y ahí se los comparto. Ok. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Cuídense y estamos hablando el jueves a las 11. Ya, profe, gracias. Ya Yo profe qué tú. Te... Chao profe. profe. Sí. Chao.